Te la puedo creer, menos 85 para ¿no? así, menos 85, 85? Esa, esa, esa, esa Otro más caverna, bomba Mate una Pero que ayudame, ¿Sí? gordo Uno está agua, güey No, no. De... Bueno, Buena, una, buena, buena Ahí también, a ver la skin, re gordo, muerto de hambre Flashback. Ah, bueno No, otro más jungle es que que no, le re todo. Noooo. Mira cuánto los fueron lo dejé a el otro todos de rata, sí. boludo. Ahí, Palacio, creo que volaron, eh. Sí, volaron. Se pasó este estúpido y nadie se dio cuenta, boludo. Vamos no, no te pudo creer. A ver Uy Funga. Pero no, tarado no, sal, sal. ninja, bueno, pero no limpias nada, muchacho. Imbécil, por al lado le pasó? No había nadie. No, no pasó, no pasó. Listo, liga. Vení, verde. Ahora tengo una acá y este en 20 ¿Y qué hace? Tapete, tapete. Ay, tapete. Pero que hace el verde, Dios mío. Pero sos tarado amigo, son cuatro, quejá de llorar, matá a uno y sí, listo en un cumpleaños, man, en un cumpleaños Bacu, so. dale pasen, pasen, pasen, macu, macu, macu, estamos juntos Pasá, bomba, pasá, verde, pasá Se quemó para, todo para. Qué pelotudo Ah, ventana Pa, ah, pero por el flaco ese lo que a tirar entre todos Vale, viste, todo lo era mierda, boludo, ese no se podía oh, ni mover pero show en la planta boludo Está peleando, no estoy el grande, el el te mostré amarillo está por de l oscuro guarda Ya está, murió, murió Bien, bien, estoy manqueando de una manera Estoy pegando todo, no sé qué pasa Ven al medio a jugar un rato Creo que tengo hambre boludo Ya voy a cortar Dios Pasado Pasada de hoy boludo lo que tarde tío. Se sentó a hacer caca que he hecho una caca Cabeciña Abajo de Cabeciña La Vila. Murió el de abajo de Cabeciña Murió el ese? No, headshot en jungler. Murió ese. ese? Ay Medio ah. Menos 29 1 Está re escondido plantado Para ninja Tirale ese cuat ¡Mulo Bueno liga, Vamos, liga, vamos liga. conmigo, vamos conmigo. Buah, wow, una, una. Ah. Dos a dos a fondo. Si, sí, fondo. fondo. Hay dos, hay dos. No veía nada. Mataron, mataron. No, tranquilo, amigo. No, soy muy malo. 22, saqué. Está pie con esa poronga de arma, boludo. Hace tipo... Tu, tu, tu, tu, tu, tu. No, no está, pero bueno. Un spray corto. Claro. Dos segundos, dos segundos, bomba a fondo. no, bueno, fi. Venga, Bueno. ¿Tienes drogues bicho. Tienes, oh, ¿Tienes ah, ah, a no, <risa> Estaba este... Sí, estaba entregado... ¿Murió Baranda? ah. ah. ¡Fuego laranja! ¡Ah, me detonaron! ¡Ay, no! Churrasquinho, mano! Entré en el mundo. Yo tengo pasaporte italiano y no soy italiano. me una vergüenza soy para... <risa> <risa> eh, yo tengo sangre italiana. Entonces, yo yo tengo la nacionalidad y el pasaporte y todo, y no me un pingo italiano. Eso no te lo veo ¿no? ni más. ¿Qué es tu cara? Va a ir tomando ¿Se acostó? Vamos oh, Bomber bombe ver Ah, que lo era que querés <risa> Ah, soy brasileño. Normal ser corrupto, ladrón. Claro. <ríe> cada uno de noventa y cinco